Hola, soy Leticia Jiménez, te doy la bienvenida al tema Fundamentos del Manejo de Recursos Suelo. El suelo es un medio ecológico, aquí encontramos organismos vivos, en donde se desarrollan las plantas, como los cultivos, fundamentales para la seguridad alimentaria. El suelo es un sistema de tres fases, conformada por 25% la fase líquida, 25% la fase gaseosa y 50% la fase sólida, incluido un 5% de la materia orgánica. ¿Y para ti? ¿Qué es el suelo? ¿Existe vida en el suelo? ¿Cómo contribuyas para su conservación? El suelo está formado por cinco factores. Entre ellos tenemos el clima, afecta causando la meteorización física y química de la roca. Así tenemos la temperatura, que afecta la velocidad de las reacciones químicas en el suelo. En cambio la lluvia afecta por la lixiviación y en lugares con mayor precipitación tendremos más vegetación. Los organismos como las plantas, bacterias, hongos, algas participan de manera directa e indirecta en la formación del suelo. Por ejemplo, en el caso de las plantas, rompen la roca lentamente, además del importante aporte de materia orgánica al suelo. La topografía influye en la evolución del suelo, en superficies planas y con fuertes pendientes. Los factores como el viento y el agua participan de manera diferente. El material parental, también se denomina material madre o roca madre, las características que tenga la roca podrían reflejarse en el suelo, con la ayuda de los restos de factores formadores del suelo. El tiempo, los factores formadores mencionados anteriormente ejercen su influencia a través del tiempo, a mayor tiempo transcurrido tendremos mayor número de capas o horizontes, es decir, tendremos un suelo viejo. ¿En qué tiempo se desarrolla un centímetro de suelo? Dependerá de varios factores, pero podrán ser cientos de años. Hasta aquí hemos concluido con la primera unidad. Espero haya servido para fortalecer tus conocimientos. Te invito a seguir con la siguiente unidad.